Hola amigos cómo están todos aquí un nuevo video para este canal Y bueno yo en esta ocasión haré, un, haré una opinión de las 3 escenas eliminadas que hubo de Infinity War Aparte de, de las es pequeñas escenas que hubo los trailers pero estoy hablando de lo que salió en DVD en Blu-ray de Infinity War en HD ¿no? Y si aquí nos va a mostrar material nuevo que no habíamos visto en los cines ¿no? Así que bueno empezó Primero está la escena una no es muy importante digo donde aparece Había un personaje más que iba a aparecer en Infinity War que es nada menos que Happy Hogan. Si no sabe quién es el guardaespaldas de Tony Stark, que nadie lo está tardó media hora en derribar a un tipo y apareció un Spider-Man Hong obviamente. Bueno, aquí va a ser un cameo en el parque donde estaba junto a Tony Stark y Pepper Post. Capaz una una antes donde después lo vemos caminando ellos dos, ¿no? La verdad ya no hay mucho que decir, ¿no? Después la otra, que es sobre los guardianes de la galaxia. Donde Starlord y Drax están discutiendo sobre el zapato Sunny si es que escucha música, ¿no? Bueno, lo interesante aquí es que ahí Mantis recibe el mensaje de Nebula, donde indica que Thanos va a Titano. ¿no? Si Sí, es el mensaje que envió Nebula donde vivimos la película y por eso los guardianes llegaron a Titán y se enfrentaron con, con los tres Vengadores, ¿no? Y bueno, la última que es más interesante es una versión alternativa de la escena donde Thanos habla con Gamora, ¿no? En su nave. Vemos a Gamora con otra vestimenta y creo que es un flashback donde ahí en ese tiempo ella servía a Thanos, digo. Tano ya vemos con la armadura y Gamora le entrega a él la cabeza de un rey que lo había matado. Ya que Gamora es feliz, ¿no? Si un asesina contraste a la Gamora actual. Por el efecto rojo vemos claramente que, que Tano se está usando la gema de realidad para mostrarle a Gamora. Mostrarle a Gamora como era ella antes. Thanos le revela que ella siempre fue su hija favorita, ¿no? Creo que aquí he explicado un poco el trasfondo de padre e hija entre Thanos y Gamora. Y en la película creo que sí, pero un poco más resumida, ¿no? Que acá está un poco más largo, un poco más extendido, quiero decir. La verdad es esta escena eliminada me gustó más que las anteriores, ¿no? Cuando vemos que estamos con la gema del espacio, transporta a la moda en el lugar donde estaba Capturada Nebula, ¿no? Que en la película solo vemos que da unos pasos y ahí estaba, ¿no? Y bueno, eso es todo por ahora, es eh, un video corto, solo que ya, solo quería comentaros eso de las tres escenas eliminadas. Tengo pensado en el siguiente video hacer un compilado de las escenas eliminadas, tanto de los trailers como del DVD de Deadpool, de Deadpool 2, ¿no? Y pronto, si yo os quiera de la review de Infinity War en HD, ¿no? Y bueno, amigos, si te ha gustado este video, eh, dale me gusta, compártelo, si, si quieres más videos como este, suscríbete, activa la campanita, si si para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video, ¿no? Y bueno, yo me despido, soy yo, soy Ultimate, nos vemos en otro video. ¿Cómo que Está bien, no estoy enojado. En serio, no estoy furioso. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas, porque también el mundo está bueno aquí. ¡Yo estoy furioso,